¿Eres de las personas que no confían en las tiendas en línea? ¿O llegaste a comprar algo que viste en redes y nunca te llegó? En el Perú, el tipo de fraude digital más común es el llamado phishing que se duplicó entre el año 2020 y 2021 Este y otros tipos de estafas son y serán muy comunes por eso lo mejor es conocer las señales de alerta Una web que inicia con HTTPS está protegida de robo de datos por terceros aunque no te protege de que el dueño los use de mala manera. Otra forma común de engaño es copiar la web de una empresa pero en un dominio distinto, donde se produce el robo de datos. A menudo esto se combina con enlaces camuflados, donde no podemos ver a qué dirección estamos navegando cuando tocamos un link. Esto se puede ver en estafas por correo electrónico, redirecciones de bit.ly, publicidades de redes sociales o incluso en códigos QR. Una clave para comprar seguro es enterarte bien de quién es la entidad o la persona que te vende. Es una plataforma o marketplace averigua sus políticas de responsabilidad, pagos y devoluciones. También es útil indagar si la tienda tiene un domicilio físico o número de RUC para presentar quejas formales. Por último puedes acudir al buscador y a las redes sociales para consultar reseñas y experiencias de otros compradores. Muchas estafas en línea usan los datos que tienes guardados en el navegador o en el teléfono, como contraseñas y tarjetas de crédito. Puedes evitar el acceso a estos datos usando la navegación de incógnito o desconectando cualquier red de Wi-Fi pública. También puedes utilizar cuentas de correo separadas para compras y procesadores de pago como Paypal para más seguridad. Por último, verifica que la tienda tenga una pasarela de pago certificada y reconocida, como Visa, Mastercard o Mercado Pago. Es muy fácil comprar en línea, y los delincuentes saben cómo sacar provecho de ello, sobre todo de los usuarios menos expertos. Como en la vida real, hay ofertas demasiado atractivas para ser reales, pero si abres bien los ojos, no te van a sorprender. Eso fue todo por hoy, no se olviden de dar me gusta, seguirme y suscribirse.